Muchos saludos, Universidad Abierta de Recoleta en estos dos años de existencia. Gracias por impulsar, por democratizar el saber, el conocimiento, la educación, el estudio en tantas personas aquí en nuestro país y también fuera. Gracias a quienes lo hacen posible, al alcalde al director, a las profesoras, profesores, docentes, administrativos y a la comunidad completa que cree en este proyecto y ojalá siga creciendo y lo podamos seguir apoyando. Muchos saludos.